Hola, soy Teresa Malo de Molina, directora del Servicio de Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid, en España, y os invito a participar en el cuarto Congreso de Bibliotecas Universitarias Especializadas que organiza la Universidad de Chile los días 7 y 8 de junio y en donde tengo el honor de participar como conferenciante con un tema de, de datos y otros demonios en los nuevos retos de la biblioteca universitaria en la investigación. Eh, y haremos un recorrido sobre cuáles son las tendencias y hacia dónde vamos en estos temas y también os mostraré qué estamos haciendo aquí en la Universidad Carlos III de Madrid en este ámbito. Yo creo que va a ser una cita muy interesante e imprescindible, así que os animo a todos a participar para que podamos charlar y debatir sobre todos estos asuntos y enriquecernos. Os espero en Chile.